doy la bienvenida a los participantes de Dime qué pasó. Mimi, Carlos y Tom Tapete. Primera pregunta. Dime una de las cinco principales causas de las caídas. Los tapetes y las alfombras sueltas, Beto. Eso no puede ser correcto, ¿cierto, Beto? Excelente respuesta, Mimi. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede evitar los tropezones y las caídas en los baños? ¿Y los tapetes en el suelo, Beto? ¡Oh, no! es instalando barras de sujeción y superficies antideslizantes. Última pregunta. ¿Cómo podemos mantener los pisos y las escaleras seguros? Retira todo lo que podría provocar tropiezos. Mantén las escaleras iluminadas y. ¡Usa el pasamanos! ¡No caigas en la trampa, Beto! Eh, lo siento, Tom, pero Carlos está en lo correcto. tú cheque tu fuente de información! Tom, para más información y otros consejos de seguridad hay que visitar seguridadconsumidor.gov. ¡Se nos acabó el tiempo! Esto es todo por hoy en Dime qué pasó! ¡Hasta la próxima!